Señores, Yuvelkis Peralta se convierte en madre por segunda vez y da a luz a Marcos Alonso Nació Marcos Alonso, el hijo de Yuvelkis Peralta, la comunicadora dominicana Compartió esta foto en sus redes sociales dando la bienvenida a este angelito Que llegó al mundo de 8.7 libras Bienvenido Marcos Alonso, gracias a Dios todo fue perfecto Posteó Peralta en Instagram, red social la que es segunda por 2.9 millones de usuarios Marcos Alonso, su segundo hijo, con el empresario Marcos Bona, con quien ya procreó a Gabriela, su primogénita. Fue en febrero cuando ella dio a conocer que estaba embarazada, entonces escribió, Dios nos bendice con un nuevo integrante a nuestra familia. Estamos emocionados y felices de compartir este hermoso regalo. Nos sentimos inmensamente privilegiados de ver cómo el deseo del árbol de Navidad que tuvo mi esposo se materializa en un abrir y cerrar de ojos para llenar nuestras vidas de mucho más amor. Eh, Muchas mucha felicidades, mucha sí. Goles, segundo, segundo hijo, o sea, segunda bendición. Eh, eh, familia que están preparadas para tener hijos. Porque recordemos que, Hay que a veces se crean familias disfuncionales, personas que no lo tienen. ¡Wow! Preparando. ¡Bien! Pues, amable no he escuchado eso de este niño. Qué? ¿Eh? No ahí, no, ahí no escuchó amable. No, está que bien usted. Claro De lo que se pedía, amable. No, pero yo no dije No, está bien. Dije que Qué sí. bueno que ellos tienen Ellos sí, tienen un hijo En una familia bien. Sí, fluiste pero bien Porque a la gana, Se la gana. ve muchas veces Que hay hijos que llegan A familias disfuncionales Que no están preparadas para eso claro. Pero la personas Sí están preparadas Bien, para bien. Oye, muchacho, ten esto Gracias, amable Por orientar a ese niño <risa> Es decir Que él no quiere por ahora muchacho. <risa> Usted sabe saben nah, al cocote con él las niñas, las niñas que no dan cocote con él. Una bendición, Yuvel Kuiper yo, yo creo que una comunicadora eh, que no, nunca ha dado de qué hablar y siempre sí. es positiva y en su trabajo lo hace excelente, eso es lo que eh, las mujeres que están en el medio tienen que controlar, ¿no entiendes? Eh, que la cojan de ejemplo, a, hay que chequear. Hay que chequear ¿A ¿Usted cree que es natural, que natural hay el cuerpo de ella? ¿Eh? Ah, amable dice que es natural el cuerpo no, de ella. ella, Lo, ella, ella es, es linda, ella es linda. Mira, pero, ella subió un video en YouTube, en YouTube. entonces ella habló de sus operaciones ella se ha hecho la nariz, porque de genética tiene una nariz grande, una rinoplastía y se puso un implante de seno. Pues no es natural. Es pues natural, hermano. No es natural. No, Eso pero No, pero, sí. tiene, ah, pero su, ¿sí? tiene sus implantes y sus cosas. Semi-natural. <risa> semi <Seminatural. risa> Bueno, amable. Rafaelito. Bueno. Rafael. De, pon, la, pon la otra, pon la otra. Eh, no la, la quito la, la, rápido, la, la, ¿la poner que Villalona no está aquí. <risa> <risa> Digo que ayer cuando <risa> yo... Dale ah. a la foto de, de, de ah. Rosalía. No, no. <risa> ah. Ay, ¡Ponga, ¿ponga la, la foto, hermano! Ponga la, la, la, la foto! ¡Ponga la foto! ¿Y qué? ¡Ahí! Muy saludable que se ve la niña. Esa bulla. Yuvequi, que es natural, dijo amable. ¿Qué usted cree, Joya? Que usted tiene experiencia en. natural el doctor de la operación. Sí, sí ahí está. ¿Por qué usted no me coge el teléfono a mí? Pues, <risa> inmediatamente ¿Y? tiene que. ¿Y? Inmediatamente ¿Y? para atrás. ¿Y? Inmediatamente oh. debió responder para atrás. Bueno, señor. No, no, yo, ella se ve bien, Yuvequi, como sea. Sabe bien. Que dije. Muy chula, muy chula.